Hola, hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video eh, Mi querido, querida, queride, amigo, amiga, amigue Ya me imagino que sos miembro de nuestra página de internet Centro Aprender Fácilmente.com. Nombre larguísimo, Antimarketing pero yo sé que vamos a llegar a ser cientos y cientos y miles de personas, los miembros de esta gran comunidad astrológica. Bien, hoy vamos con esa luna que todo el mundo le tiene miedo. Luna en escorpio. Dicen que cuando se enoja la luna en escorpio le sale como al dragón fuego de los ojos. Sí, eso es lo que dicen. Pero... ¿Sabes cuánto me cuesta enojarme? Yo soy luna en escorpio por nacimiento. Bien, vamos a ver. ¿Qué dice? Como parte positiva esta luna en escorpio. Dice que son muy emocionales, son sanadores y son muy íntimos. ¿sí? Esos sentimientos los tienen en la intimidad, demuestran los sentimientos en la intimidad una luna en escorpio te va a llamar aparte para decirte lo que le molesta no te lo va a hacer público delante de mucha gente y lo mismo para expresar sentimientos eh, lindos, sentimientos de amor, de cariño eh, sí eh, lo va a hacer en la intimidad. Y como parte negativa. Es que pueden ser muy apegados a las cosas. Muy manipuladores. Y muy perezosos. Si. ¿Sí? Tengo los tres. Las tres sombras de esta luna en escorpio. <risa> bueno, gente, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, con una luna maravillosa, la luna en sagitario. Vamos mañana con esa luna en sagitario. chao hasta mañana.